por ejemplo cuando voy a trabajar y cojo cualquier transporte público sabes qué es lo que más me molesta que alguien se apoye en mi silla a modo agarradero de autobús de metro que dices hola perdónenme, pero que no soy un pertero sabes normal obviamente mi silla es una extensión de mí porque al final la silla sí, son mis bien. piernas